Estamos de retorno con el programa y estoy es, eh, la noche al día por Avia y a la televisión. Hemos abordado el tema durante este tiempo los espacios informativos, desde que conocemos lamentablemente lo ocurrido la pasada jornada del asesinato de eh, Litsi Hurtado, de 29 años, una transexual eh, que precisamente a raíz de esta situación de, de eh, la transfobia se ha hablado, eh, es que ha perdido la vida. La han asesinado a esta persona y existe otra persona más y que ha sido terriblemente agredida, golpeada y todavía está en esa recuperación. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad con relación a este tema? ¿Cuántos casos se han registrado ya en todo este tiempo? Si bien no existe eh, todavía tipificado el tema de un crimen de odio, sí se ha registrado la situación como tal y, y bueno, hoy queremos hablar de ese tema el Estado está asumiendo también eh, la, el, el tema, estamos con la directora del Servicio Progenacional de Asistencia a la Víctima, la doctora Angélica Rocha que nos acompaña en esta oportunidad Doctora, eh, quiero agradecerle por acompañarnos estos minutos, bienvenida, buenas noches Yo agradecida con ustedes Gabriela, gracias por estar nuevamente en su programa, gracias por tenernos Doctora, este tema eh, nos causa eh, de verdad mucha, primero es, es el tema de conmoción, ¿no? por, por cómo se ha presentado el tema de violencia, de la agresión de la forma en la que se ha asesinado a Leitzi, una joven que llegaba de Santa Cruz y que estaba pues acá. Y el otro le decía, ¿qué está pasando con las mismas leyes normativas, el seguimiento y con la sociedad, doctora? ¿Cómo ustedes desde el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima están asumiendo este caso? Bueno, nosotros nos hemos apersonado inmediatamente bajo una instrucción de nuestro ministro, ¿no? del ministro de Justicia. Hemos hecho ya el apersonamiento legal. Nosotros nos estamos constituyendo como CEPDAVI, como brazo operativo del Ministerio de Justicia, como los patrocinadores eh, de este caso. Vamos a gestionar eh, el caso hasta, hasta la instancia final pidiendo la pena máxima. No Nosotros tenemos eh, un antecedente bastante, bastante fuerte que es una sentencia, la primera sentencia condenatoria. Del país en un, en, un, en un crimen de una persona, de una mujer transexual, que también es, es un crimen de odio. no okay. eh, Bueno, estábamos hablando hace un momento de, de, de cifras, da, ¿no? De Diana Kenia. Que tenemos. Diana Kenia. Uh -huh. Nosotros hemos sido los, los patrocinadores de da, Diana Kenia, hemos llevado todo el proceso y, bueno, hemos logrado que, que, se, que se logre una sentencia condenatoria de 30 años. En este caso, los lineamientos van a ser el mismo. La, eh, tenemos ya este experiencia, vamos a proceder de igual forma, pidiendo la pena máxima y con toda la, la seguridad y la esperanza de que lo vamos a lograr. Doctora, si bien eh, nos decían, bueno, conversábamos con los colectivos muy indignados eh, y pronunciamientos que tienen eh, obviamente con este tema, si bien nos decían, no son datos oficiales, pero se están hablando de 60 eh, casos de, de mu muertes que se han dado en, en este tipo de situaciones, en crímenes de odio, eh, y de todos ellos, tenemos una sentencia, es eh, importante sin duda alguna, va a ser un precedente, pero una, una sentencia, que es el caso de Diana Kenia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se tiene que ajustar? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones para marcar un precedente y que también diga, alto, aquí hay normas, aquí no, no puedes actuar de esta forma? Claro, sí, como, como estábamos hablando también de cifras, no es una 60 casos, es una cifra muy alta, ¿no? Eh, estos datos no son oficiales, pero bueno, es un es un número también elevado, en contraposición a la cantidad de sentencia ejecutoriada que tenemos, que es una, ¿no? En este caso nosotros estamos muy seguros y muy esperanzados que este va a ser el segundo caso. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo eh, como brazo operativo al Ministerio de Justicia. Vamos, no vamos a um, eh, no vamos a escatimar en todos los esfuerzos eh, jurídicos y, y, y materiales que nosotros tenemos para lograr una sentencia ejecutoria también. Eh, Gabriela, yo creo que este tema es... Um, el tema de la, tipi de la tipificación de los delitos es un tema bastante, bastante árido. No es un espacio bien, bien delicado, pero donde nosotros tenemos que reconocer que los crímenes de odio sí existen. El crimen de odio se caracteriza por la, por la hazaña. Que se tiene al cometerlos y específicamente contra una población o un determinado estatus social o, o una población eh, que puede ser también de la, de la comunidad LGTBI nosotros ya vivimos en una cultura de paz, nosotros ya estamos universalizados en lo que es los derechos humanos completamente y nuestro gobierno ha avanzado muchísimo en todas las políticas públicas y que, que se tienen en materia de género lo que tenemos que hacer es activar todos los mecanismos y lograr que los administradores administradores de justicia vean esto como es, un crimen de odio. Hay una instancia, o sea, se, se está eh, demorando eh, eh, en algún momento y es que se postergan las audiencias, es que se buscan los recursos, es que existen los mecanismos que hacen que esto pues no tenga una celeridad en el mismo proceso, doctora. Lamentablemente, como usted dice, eso es bastante lamentable, nosotros que tenemos un principio de especialidad uh -huh. que es el, el, el derecho penal, batallamos constantemente con lo que es la, la suspensión de las audiencias, la postergación, porque eso va retrasando todo un proceso que debería ser en teoría como un relojito, ¿no? las leyes están escritas y te dan plazos y, y, y se tienen que cumplir y ya pero con esta retardación que tenemos nosotros también batallamos tanto, no solamente es, son varias las causas por las que una audiencia se suspende, no puede ser la parte, la parte litigante, puede ser la, la parte patrocinadora, puede ser el propio juez fiscal, hay muchos elementos que, que se toman en cuenta en la, en la suspensión de las audiencias, pero sí es un tema que también, que también preocupa ¿no? y que alargan estos procesos. De verdad queremos que que en este caso lamentable el caso de Litz, si se tenga una sentencia y, y, y esperanzados en aquello porque Estamos hablando de un asesinato y un crimen de odio, lo habíamos dicho. ¿Qué tipo, eh, doctora, de, de ayuda se está brindando? Las familias de Santa Cruz. Eran jóvenes que llegaron, estaban acá, estaban en la ciudad del Alto y ahí es donde se da esta situación a raíz precisamente de la condición ¿no? de ser unas personas eh, transexuales con todos sus derechos. Sin embargo, ahí se ha registrado eh, esta transfobia que decíamos. Sí, exactamente. Eh, Gabriela, nosotros, el, el ministro de Justicia el doctor Electoral se uh -huh. ha instruido a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, a la doctora Estefania Morales, uh -huh. que no es que tiene esfuerzos en acompañar, en ayudar a, a la familia de Litsi, ¿no? Eh, a la, familia la familia hasta acá ya. La familia vino, la hermana consanguínea llegó y, y bueno, el bio y el Zebdavi había estado acompañando a, tanto a la familia consanguínea como a la familia social de Litsi en, en todos los, los actuados que lamentablemente se tienen que hacer en estos casos. ¿no? El CEPDAVI ha, ha, ha tramitado el requerimiento fiscal para poder sacar al cuerpo de la morgue. Eh, el Ministerio a través del BIO, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ha gestionado que pueda ser Litsi trasladada a su ciudad natal, que es Santa Cruz, donde, donde la familia le está esperando ¿no? y también su, su comunidad. Eh, hace unos momentos, hace, hace media hora aproximadamente, Aproximadamente ya partieron los restos de Litsi con la hermana Consanguínea y bueno, todo ha sido una gestión de, que ha sido realizada por el viceministro de Igualdad de Oportunidades a instrucción del ministro doctor Arce. Doctora, ¿el, el proceso se, se ha iniciado? ¿Se ¿Se va a presentar aún la denuncia? ¿Cuál es la situación nosotros el día de hoy ya nos hemos ap apersonado uh -huh. como, como Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Oficialmente estamos patrocinando a, a Litsi y vamos a llevar todo su caso desde, desde La Paz para nosotros para facilitar el tema el tema económico que también es bien difícil uh -huh. para la hermana de Litsi. Hemos firmado una delegación de derechos y nosotros vamos a participar en todos los actuados para llegar a al esclarecimiento de la verdad claro, a lo pues que, eso tiene que ser acá claro que sí, a, a lo que pide también la comunidad y lo que esta mañana en la morgue nos han clamado, nos han gritado no que es justicia y también eh, lo que nos ha pedido el ministro, no que logremos y no vamos a escatimar esfuerzos para lograr una sentencia en este caso como ha sido en el caso de Dayana Kenia esperemos eh, doctora de verdad porque exi aquí existe un tema de, de derechos ¿no? de, de de igualdad, las normas para todos, los derechos, eh, lo decíamos, no hay ciudadanos de primera ni de segunda, y, y ese es un tema que tiene que abordarse, lamentablemente tenemos otra, otra pérdida, ¿no? una vida de una persona transexual, en este caso de Litsi, y, y, y sí se necesita hacer el seguimiento, doctora. vamos a hacer